El presidente Evo Morales reveló que el 100% de los 444 millones de bolivianos que se destinarán para el pago del bono Juancito Pinto de esta gestión provienen de las utilidades de las empresas estatales. El jefe de Estado destacó que aquel dato es una señal que las empresas nacionalizadas tienen buena administración. Esta gestión, este beneficio se cancelará desde el lunes 22. El acto central se realizará en el Coliseo de la Ciudad de Montero de Santa Cruz, donde serán congregadas tres unidades educativas y estará presente el jefe de Estado. Este año se distribuirá entre 2.221.000 millones 221 mil escolares desde primero de primaria hasta sexto de secundaria, un total de 444 millones de bolivianos. Las empresas más importantes que aportan este beneficio son yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB con el 47% del total, le sigue la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel con el 21% y la Agencia Boliviana Espacial AVE con el 10%. El resto de las 14 firmas que aportan lo hacen entre el 2% y 1%. El Bonojoncito Pinto consta de beneficio de 200 bolivianos que se entrega desde 2006 con el objetivo de disminuir la deserción escolar, meta que fue cumplida con creces. En 2005 los estudiantes que abandonaban las aulas llegaron al 6.5%, mientras que para el pasado 2017 alcanzaron solo el 2% en el nivel primario y 4% en el secundario. El monto lo reciben quienes asisten con regularidad a las clases en los tres bimestres pasados. Este próximo 22 de octubre serán desplegados 5.157 uniformados de las tres Fuerzas Armadas del país, quienes ayudarán en la entrega del beneficio. La finalidad del despliegue es que en esas jornadas se distribuya todo el dinero, aunque posteriormente se habilitarán ciertas unidades militares para los menores que no hayan logrado recoger sus 200 bolivianos. Además de los 444 millones de bolivianos, se destinarán 13 millones de bolivianos a la parte administrativa.